Miren, como cada día nosotros hacemos un esfuerzo por sustentar lo que decimos y ese esfuerzo conlleva horas de estudio, horas de investigación, horas diarias de lectura, comparación entre un dato y el otro, entre un autor y el otro. Nosotros nunca nos quedamos solamente con lo primero que leemos, no, nos gusta comparar y ver. Y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Por qué yo he dicho aquí? Atención a la amiga Lourdes Sánchez, a quien les respeto mucho. ¿Por qué yo he dicho aquí que Balaguer le hizo mucho daño a la República Dominicana? Yo envié una fotografía que la tenía guardada y la voy a sacar hoy. Miren ahí al maldito Balaguer juramentando como gobernador de Santiago al maldito Trujillo, que no hay otro calificativo para ninguno de los dos, que no lo hay. Miren ahí si no se configura que era la misma vaina. No, no, es una mala desconfianza. Pero, escúchame, Francis, ¿quién es el que está ese? Eh, no es Trujillo. No, ¿Y bro. quién lo está juramentando? No es Balaguer. Era la misma vaina. ¿Y tú sabes quién está era, en, el, en, el, en, el, en la mira, foto Mira, puede detrás. estar... Puede estar el que esté. Era Ramfi, ¿no era? Sí, sí, mira, era mira, Pueblo Dominicano. ¿Eh? Mira, Pueblo Dominicano, lo que te estoy mostrando. No ¿Qué tiene... diferencia hay entre Trujillo y Balaguer? Ninguna. Pero, ¿Tú sabes por qué? La juramentación, Porque Balaguer ¿qué significa? fue un gran intelectual. Eso no se lo quita a nadie. Y un buen escritor. Pero, como político era el diablo. No, al no, igual no. que Trujillo. Míralo ahí. Y si no, pregúntale a Orlando Martínez, que le dedicó una columna diciendo a Balaguer, váyase usted con todos sus corruptos y monten una colonia en la luna, le dijo. Móntense en un cohete y váyase todo para la luna. Y lo mataron. Pregúntale a, a mí, eh, Abel Hasbún, ¿m? un joven brillante, que lo mataron en el gobierno de Balaguer. ¿Por qué? Porque eran contrarios, eran opositores al gobierno. Pregúntale a mamá Tingó y pregúntenle a todos los jóvenes que la banda colorá mató aquí en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque este señor que ustedes, esos dos, míralo ahí, esos dos juntos, pónganlo full pantalla. No toleraban nada en contra de nadie ellos. Ha podido... Y decía, es que yo no tengo amigos en este gobierno, ¿eh? Que ese periodista, nadie lo manda a callar. Y aparecía muerto al otro día. Oye, me lo mataban sin contemplaciones delante de quien fuera. El contexto. No le importaba. Ese que ustedes ven ahí y que luego, de manera ridícula, eh, seguro ya enfermo, quizás no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, se prestó eh, José Francisco Peña Gómez para decir que este eh, eh, engendro del demonio ese Balaguer que ustedes ven ahí, conjunto con Trujillo. Yo sería la única persona que se ha referido yo, este a Balaguer es mi tiempo, en esos términos. Este en es mi toda tiempo, la historia. No este mucho es mi más tiempo. Gente. No, no, no. Este es mi tiempo. Esta, y yo voy a decir está, aquí lo que yo creo. Desconsideradamente. Ese Balaguer. Utilizando ese medio, Balaguer que, que llenó de sangre a la República Dominicana. Bueno, fue lo mismo que Trujillo. Lo mismo que Trujillo. Y lo, lo, y Trujillo. lo recogieron en el 86. Eh, lo veces, mismo man. que Trujillo. Que como eran intelectuales, eso no se le quita. Porque Trujillo no era un gallo loco para gobernar el país como lo hizo. Pero llenaron de sangre a la República Dominicana durante los tiempos era que gobernaron. Intenso. O ya se nos olvidó los 12 años de Balaguer. O ya se nos olvidaron los muertos. Parece que sí. Atención, doña Lourdes. Mira, la ingratitud de la gente. Ahí virtual. está. Ahí está esa foto histórica. Pero eso no tiene de Joaquín Balaguer juramentando eh, dos malditos de la República Dominicana que llenaron de sangre y de luto a nuestro país. Oño. Esa juramentación no es... No, eso no tiene connotación. Igual que Vincho Castillo. Oye, al, a favor todo el tiempo sí, del Trujillato. Sí, sí, sí. sí. Muchas gracias. A sí, favor mira. del Trujillato, los bichos y Balaguer, sí, sí, conservadores. Peor sí, que esa juramentación sí, no. fueron, sí, fueron y, las actitudes han, dentro del y, gobierno de, y de, y han, de Balaguer. Han incidido más en la vida política propuesta para, para el desarrollo que cualquier otro en lo más reciente. Y cambio de tema porque eso ni siquiera está en discusión. Aquí eh. todos los jóvenes saben... El nada, daño nada, que nada. le hizo Trujillo y el daño que no, le hizo Balaguer y el daño no, que le que le ha hecho Vincho Castillo a este país. ¿A dónde? Eh, Siempre a, a, a dónde? favor de los sectores conservadores. ¿A dónde? Eh, Gracias y en contra a esa del conservación. Pueblo dominicano. No se ha vuelto esto un desastre. Eh, porque la, y te voy a traer la foto de es, Vincho al lado de Trujillo también. Sí, como al mucho Trujillo, político. Ahí, sí, como buen, claro, eh, claro. Trujillo era inteligentísimo, no, ah, intelectual a favor suyo todo ajá. el tiempo. ¿Eh? no lo Utilizaba haga, los intelectuales bajo tierra ¿verdad? a favor suyo claro. todo el tiempo era eso eh, Trujillo entonces es un cobarde no no entonces es un cobarde. cobarde si tú dices que, discurso. que él lo hacía para Búscalo que Trujillo no lo matara no, entonces no. es un cobarde discurso. Eh, no me refiero porque, a lo que mataban eh, porque cuántos dominicanos no murieron en esa lucha sí, sí, por liberarnos sí, de, de, de la tiranía sí, sí, de Trujillo sí, sí, ¿Eh? entonces liberarnos. esos sí eran hombres sí, sí, de verdad entonces sí, si es por miedo que Bicho Castillo estaba al lado de Trujillo cosa que Sabe que no la, era, mera, cosa que no tú sabes que Entonces, la contextura, eso, la contextura malvado, del doctor Marino, Marino Vinicio Castillo ha demostrado en este Oye, país Dios. que tiene más corgante que, que todos los que han vivido en la historia al servicio, dominicana. al servicio de los sectores conservadores Ajá, ¿y como Trujillo. Y como sí, Balaguer. sí tú eres el liberal. Okay. Eh, tu concepto okay. de ayer, un ejemplo como de hoy. Y como lo Balaguer. Lo, lo que pasa es que aquí Lo, que liberal, no lo más extraordinario de ese discurso de Yaryán es que él entiende que ser progresista y, y, y ese liberal. Eh, Ayer yo te dije una frase muy interesante lo que pasa es que hay gente bueno, que por no le di sensibilidad de que porque fulano es amigo mío y se va a sentir no, mal, no, váyase al no, carajo se va al carajo usted, eh, váyase al carajo va al carajo. conservadores tú, que este. abusaron y llenaron de muchachito. sangre este país. El ah, que defiende a Balaguer, los gobiernos de Balaguer al carajo en ese sentido, tú. váyase para porque allá Porque la, lamentablemente, con tu decodificación <tú> extraña de la que te. Me pregunto Orlando Martínez. Ay, me a Narciso, me Ahora, a era, pregúntale a Narcisazo, me pregúntale a Amin Asbel Hasbun, que eran líderes, líderes de pregúntale. opinión, y lo mataron a todos. Oye, me, la famosa banda colorada, ¿te olvidó? La famosa banda colorada. No, ¿Eh? pero pues yo lo viví, tú no que lo la, viviste. Que no, pero, pero, pero la historia está ahí. Ajá. Pero ven acá, y, y para que están los libros. Ajá, para claro. que están los libros, pero para que está la historia. con ¿Eh? Cuidado, la banda con colorada, La banda colorada. Que agarraban y desaparecían a la gente. Tú tienes gente, tú tienes gente que... Ojalá, ojalá sean familia mía, lo de la banda colorada se lo digo. Pero venga acá. Ah, Ey, yo no soy de lo que me voy a quedar callado de la, de aquí viendo cómo los conservadores vienen a defender a Balaguer después de la valle. Eh, ah, eh, lo que pasa es eh, que debemos ser ríos de sangre en la gente. Y no están apasionados, debemos ser objetivos. En su contexto, todos los Pensadores no de este país, para un intelectual como Balaguer, de de Balaguer, para lo un que intelectual Balaguer, como Balaguer, la muerte la no Dominicana. se justificaba porque era un intelectual. Eso se le perdonaba, por Ajá. ejemplo, a Pedro Santana allá atrás. Pero para Balaguer, ya un hombre que había visitado el mundo entero, eh. que sabía el valor de la vida, sí. no se le perdona. Entonces Balaguer es no un se asesino, le perdona. como era la concepción eh, que tú matar tienes. Matar a la gente porque eran el contrario a ti. Ahora mira, lamentablemente, tu pueblo el te, te, te dejó atrás ese pensamiento porque apenas con ocho añitos de vivir de que la democracia más importante en la República Dominicana volvió a retraer a ¿Cómo? Balaguer con apenas ocho años de diferencia. Llamaron a Balaguer a este país en el 86 Pero que Pero este, ah. este es un país inculto, este es un país inculto. Ahora que este ah. país está creciendo pues entonces las redes te estoy sociales, diciendo que sea este un poco ánimo porque tú tienes que, que evaluar a, a, a dentro de todo, todo lo malo y bueno que tenemos. ¿Y qué país es este? Todos que somos pecadores. como presidente. Y por poco lo trae de nuevo en el, en el año 2012. Por poco lo trae de nuevo un tipo que, de, que debará todo este país. Y por poco ah. lo trae de nuevo en el 2012. De casualidad no fue presidente. ¿Tú sabes quién lo restableció? ¿Eh? Moralmente. Tu propio líder, miren, Danilo Medina. Miren, cambiando de tema. Que lo utilizó como el, el, el. ¿Contra quién? Cambiando de tema. Yo le digo a la gente. Y le limpió la, fecha. la imagen. Yo le digo a la gente, anoten la fecha de lo que le digo, porque yo no hablo caballá. Yanina Añez, expresidenta de Bolivia, presa. Ahí está presa la señora. ¡Ay, qué casualidad! Lo mandé a la, a la, a la, a la tablet. ¡Ey! Mírenla ahí, presa en Bolivia. Luego de que ella utilizara la justicia en contra de Evo Morales y lo hizo salir corriendo, ¿quién da presa ahora? Ella se le volteó la torta. ¿Saben por qué? Porque en Bolivia se utiliza la justicia para hacer lo que los presidentes quieren. Ahora ella se le viró la torta. la de España ahora para, que vaya, para, para contextualizar a la gente, para que la gente despierte lo de España. Lo tenemos ahí. Faña, te lo advertí. El, aquello de la justicia es tan pesado como una patana cargada de cemento. Y yo le decía, señores, no podemos permitirle a los jueces y al Ministerio Público que sigan trancando gente solamente porque alguien lo está acusando de algo. Tenemos que frenar eso. No, tú lo estás haciendo porque son la gente del PLD. Coge ahí, Leonardo Faña. Eh, ...esos dos meses que te vas a tener que chupar preso... ...porque te lo advertí... ...había que frenar... ...ese ímpetu que tiene el Ministerio Público... ...de trancar a todo el mundo... ...y de los jueces... Demuestra. ...concediéndole... ...prisión preventiva... ...a todo el que lo lleva ahí... ...de la, de la justicia... ...coge ahí... Sí. ...te están usando como carne de cañón... La independencia ...te están la usando como no carne de cañón... Siendo dirigente importante. ...te están trancando dos meses... ...chúpatelo... ...para que entiendas... ...cómo es la política... Están Antes utilizando la, la justicia vivir. para perseguir gente y hacer lo que le da la gana. No están buscando justicia. Lo que están buscando es circo, circo y más circo. Eso es lo que está sucediendo en la República Dominicana, como está sucediendo en toda América Latina. Chupe usted y déjenme el mercado Muchas gracias. Y sí, señor, señores, nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Sigue más contenido del programa.